Son dos partidos clasificatorios súper importantes... ...que son como los de... ...que son los de... Que, ...que es tanto el de Grecia como el de Suecia, ¿no? Aquí en, en España y bueno... ...son dos que nos pueden dar la, la clasificación matemática... ...para entrar al Mundial de Qatar 2022... ...y bueno, pues voy a empezar con la lista... ...y a ver qué os parece... ...los porteros empiezan pues bueno... ...De Gea, Unes Simón y Robert Sánchez... ...luego, eh, defensas... Eh, Pau Torres, César Azcilicueta, Emery Laporte, que está aquí, y Jordi Alba, Jordi Alba, que está aquí, ese es. Luego, eh, eh, Íñigo Martínez, Eri García, y Gaby, que le he sustituido por Morata, porque no puedo meter un... Un jugador más, no tengo el, el superpoder de Luis Enrique y no puedo hacerlo, entonces no se puede en FIFA Entonces, defensas, defensas Coque, empezamos por Coque Sergio Busquets, Miquel Merino Carlos Soler Rodri Hernández Jeremy Pino. Y, perdón, Jeremy Pino. Y ahora vamos con los centrocampistas que son Ibrahim Díaz, Pablo Fornals, Ansu Fati, novedad. Ahí está Ansu Fati. Dani Olmo, otra novedad. Dani Olmo arriba, eso es. Pablo Sarabia. Y Rodrigo Moreno, otra bastante novedad que no le veíamos desde hace bastante tiempo y estaba, no olvidado, el, a lo mejor, yo creo que estaba en la prelista, pero vamos, hacía mucho tiempo que no venía. Y Alvarito Morata, que es el que he querido meter, que está por aquí, que está justo aquí. Y bueno, pues esa sería la lista de 25 jugadores que en este caso, pues, digo, de 24 jugadores que en este caso, pues bueno, pues ha quedado en 23 entonces, bueno, esta es la plantilla que tenemos, la lista que tenemos para estos dos clasificatorios. Y bueno, pues el partido, el gameplay, pues ahora lo jugamos, va a ser próximamente. Así que, bueno, nosotros nos despedimos bien, en, un, en unos un en un minutos. minutos claro, desborda bueno. muy bien, pero ¿dónde le podemos meter? Yo, pues le voy a meter por coque. No, por la silicueta, no, porque a silicueta. Vale, mi Pino a silicueta va a haber ahí mi Pino, no, espérate Vale, a silicueta ahí No, vale, espérate Que piense, un momento Vale, mi Pino Ahí no va a ir, bien A silicueta ahora le vamos a quitar Y vamos a poner Eñigo Martínez Otro Defensa bastante Fuerte Entonces va a estar Eric García, Lapor Y Jordi Alba Eso es una buena defensa ahí con, con el carrilero que es Jordi Alba Rodrigo eh, Merino y Pino Yo creo que voy a hacer esa combinación Para ver qué tal me sale de partido Y bueno, pues ya veremos eh, Vale, 4-3-3, esto no es problema Las tácticas, bueno, presión fuerte Ucrania, pues bueno Juega, es como muy Ucrania juega como muy Para adelante, vale, muy Que presiona mucho a la presión y bueno es, eh, es muy eh, como se dice muy atrevida entonces pues faltas lo menos posible eh, entonces el rearme rápido es súper importante el realme rápido que haya rearme presión constante también y yo creo que ya está Vamos a poner el estadio, que va a haber un estadio así cualquiera. Vamos a hacerlo de 10 minutos, que sea muy poquito. Y bueno. En Aficionado y lo voy a poner... En Anfield no. A ver, ¿dónde lo voy a poner? En Dusseldorf no. ¿Dónde lo voy a poner? En no, el FIFA estadio que me gusta aquí este estadio para jugar así los partidos amistosos, que no hay nada de por medio. Y bueno, a ver qué tal. Vale, pues podemos ir jugando. A ver qué tal nos va. Vale, estos son penaltis. Esto es el entrenamiento este. Ahora lo quito. A ver, espérate ahí. Vale, vamos allá. <coughs> Hola, amigos, ya está todo preparado. En el salón de vuestra casa con el aperitivo y la bufanda de vuestro equipo. Porque el partido ya va a empezar. Y un día más les vamos a acompañar González y Lama. Sí, ya sé que somos pesados, pero no hay más remedio. Faltan pocos minutos para que esto arranque. Hola Manolo, hola a todos. Que empiece ya esto que estoy deseando ver. ¿Cuál de los dos equipos se lleva el gato al agua? Bueno, ahora son los himnos, vamos a escuchar el himno de Ucrania ahora por primera vez aquí en el FIFA, aunque ya lo habrán escuchado mucho, pero vamos, yo es la primera vez que escucho el himno de Ucrania en el FIFA, así que vamos a oírle a ver qué tal es. Pues está muy bien. Y bueno, lo que decía. Eh, el técnico apuesta espera. por estos jugadores para su alineación. y Simón ocupará Este es el bandas Y en punta de ataque saldrá Rodrigo. Esto vamos a hacer. Entonces, pues bueno, la lista me parece buena. Llevando a Carvajal, vale, que no le.. Creo que no le he metido la lista, se me ha olvidado. Sí, se me ha olvidado, le tengo que meter. Y bueno, me parece... Hoy me he puesto corbata nueva para el partido Y no me has dicho nada González me sale... No sé para me... qué me la he puesto Porque solamente tienes ojos Para los futbolistas Si sí, es que ya somos como un matrimonio con Solera Pero ya sabes que yo te quiero como el primer día <risa> Pero bueno Ya sabéis que bueno la lista a mí me gusta Esta es la alineación de su rival y bueno, deciden salir también con un 4-3-3 Con dos extremos acompañando al punta Para por el partido, eh Así me gusta, dos equipos valientes decididos Que busquen Zaparenko, el gol Malinowski, Yarinchu, bueno. Entonces lo que os digo La convocatoria es buena Porque hay casi tres España novedades que son... Y un ahí día. Son mm... Dani Carvajal y Diadad, y Bajal eh, Ansu Fati Me gustan mucho las novedades Pero ah, Yo creo que es una lista buena Yo no creo que sea mediocre Ni mucho menos la lista Yo creo que está muy bien Aunque Tiene que meter más jugadores Pero bueno eh, Parece que la roja que está hacia es la lista. Hacia ahí, zona de peligro. Pita lo que el es la lista se ha lesionado. Sí, eso ha estado clarísimo. Posición antirreglamentaria mayúscula. Se ha lesionado. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Bueno, el aprovecha el momento para hacer un cambio. Pero no sé, Manolo, si realmente el daño es tan grave como para tener que cambiarlo. Gracias, Antoñito entonces, dio como creo... hermano voluntaria. Bastante forzado ese gesto. Un car parado el Can Cervero. Entonces, dio Tucu realista buena con Alfati que tenía muchas ganas de devolverla. El balón volviera. cambia de dueño. Y bueno, pues descongestiona el juego. Eh, fue qué bien buscó porque el buena con Rodri. Ah, oh, Rodri. Pegolazo oh, de, de Rodri. De Rodri buenísimo Entonces eso, yo creo que la convocatoria es buena Con Nonsufati Dani Calvajal, Y Ibrahim Díaz Yo creo que son casi... Bueno, y Dani Olmo que ha vuelto también, claro son casi cuatro nueve no muy buena. Y yo creo que Luis Enrique puede hacer muy buen once, puede hacer muy buen once, de sobra para los partidos, así que tiene que hacer un once buenísimo porque si no nos quedamos fuera porque son clasificatorios para el Mundial. Y claro, ahí está el balón otra vez en juego y recordemos Enrique tiene que sacar su calidad. Tiene que sacar su calidad y tiene que sacar sus armas y a partir de ahí pues bueno, pues que que que haga jugar a su jugadores de la mejor manera posible y, ya Ojito está. Que le cortan el y pueden lo que tiene que hacer bueno pues es eh, estudiarse muy bien a los rivales que ya nos han molestado que son es decir que nos han costado tanto que son como Suecia José Luis y, y Grecia Se que no pasamos del entrar. empate entra, gol, gol, vamos gol. Gol. otro gol pues busqué anoto pues eso tienen que prepararse muy bien los goles que tienen que prepararse muy bien los partidos de estos dos estas dos selecciones que no hemos que no hemos podido batir tanto una como la otra y hacen buen partido Es que no es tan difícil aquí vemos el gol y hacer que llega gracias a ese centro y la selección y como de la cabeza, que tiene buen que buen hacer destarazo. porque si no adiós hasta luego Lucas entonces Vamos Luis Enrique a vuelva, se tiene ventaca, que plantear ya. Se sí tiene que plantear muy bien los partidos, los dos partidos y hacerlos bien, pues si no estamos fuera del mundial. Y nada, pues.. Allá va con ganas de comerse al rival el balón y tiene la oportunidad Yo pensé que de en los dos días que tiene en esta semana, que entrene bien, que haga por pues, no, jugadas de ensayo algunas Malone jugadas y ya está. Es que no tiene más perdida es que no tiene se va más. Por del no tiene más. Sí, pero que, que, que hagan servido. buenas jugadas. Que, quisiera quitársela de encima. que hagan buenas jugadas de entrenamiento. Que yo qué sé. Que se a los rivales. Que miren vídeos. Que miren un poco de todo y ya está. Y que hagan su juego. Es que sí, en eso se basa el partido. Y luego ya, bueno. Como sea el partido. Pues es lo que puede surgir. Lo que sea. Pero. Que. Generen. Hagan goles Los no, goles es a lo mejor más difícil Pero que jueguen bien Y ya está Y así pues podemos tener Tanto que tenemos en la posesión Tanto que tenemos en la posesión Pues bueno, pues tenemos un dominio De lo que es global del partido ¡Posesión de bola para el equipo Y bueno, pues así mucho mejor Y ya está No pasa nada Se hace así y ya está Y se acabó Así que bueno, pues yo haré los otros dos vídeos de los dos partidos que son vitales. Y nada, pues hoy estamos con este gameplay de la convocatoria, que he hecho de prueba con Ucrania. Y a ver qué tal sale. Dejar pasar ese valor. Bien. Vamos ganando por dos, España 2, eh, Ucrania 0, con goles de... Ha sido ¡Qué barbaridad! ¡Aquí defiende hasta el masajista! No sé, ahora veo de quién ha sido el gol ¡Miquel Merino! Buenísimo ahí, el Miquel Merino No, mal Ahí esto he la entrega como el culo ¡Qué bien presionaron! ¡Se quedan con el cuero! ¡Ay, era buena! Ahí. ¡Qué buen corte de balón! ¡Ay, Ahí ahí. rodrigo Moreno! Ah, demasiado flojo. ¡El cancerbero atrapa el esférico! ¿De quién han sido los goles? Un momentito A ver. Eh... Datos Creo que han sido de... A ver, tiros Yo creo que ha sido uno de Rodrigo o algo así, ¿no? Eh... Sí, pero aquí me da que no se pueden ver los goles Pues sí, con esta modalidad rara Ah, en eventos, claro que ha sido de. Míralo. Ah, de Rodrigo y Busquets eso. Pues eso han sido los goleadores. Así que de momento vamos bien. De verdad, que hemos Busquets Rodrigo me acordaba un poco más. Busquets bueno, pues se encuentra ya en campo rival. Veremos cómo acaba ah, lo no. que hace el de demasiado María. demasiado por el fondo, saque de meta. Fuerte. Demasiado fuerte. la saca Piato en su... ¡Oh! Madre mía, le puedes hecho un sombrerillo ahí. Rodrigo proba entre línea. Medellín, a ver ahí. Sombrino. Como ve hueco la valia. Se ah, acaba no. en mano del portero. La, la, la, la ha dado casi a piatón. Ahí a Juan Mumá en el área pequeña. Jeremy Pino. Jeremy Pino, a ver. A ver si la pone al área. Ay, Busca dejarla y Lo que hace es dejarla muerta. Ay, Los ucranianos Haciendo daño arriba con, con la presión. Sin, sin chef, ahora, a ver ahí. Ahí era buenísima y Un de cuidado con cara a ver aparezco. Este oh, sí, contraataque oh, no tiene mala pinta. En serio, cuidado con Malinovsky, esto es aquí, que me pueden hacer el envolver. Entra en la vendo. zona de peligro. Ay. Entrada limpia y efectiva. Buen pase buscando sí, bueno ahí, la espalda ahí. defensiva. Ramos, de Rodri. Faga, que ¡Vamos, ya qué golazo de Rodri! Gol, gol, y... gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol. El tercero. Ya el doblete de Rodri es que Rodríguez es super buenísimo de delantero Aquí está la es que de ha hecho muy bien de de Ahí el uno uno y se parece a Morata que se, cuela se parece a Morata pero Morata es como más, la más de tiro, Tercero, y la balanza ya definitivamente. Ah. a ver, Tres, Morata a es como más, como más de chute me da a mí y, y lo digo es como más como un, un delantero más fuerte, que hace como más fuerte. Buena acción defensiva de Rodrigo. Cuando corre porque es, porque también tiene mucha eh, ¿cómo se dice? un Madrid una Sigue como el de la pila. Ay, un se lo fue. Lo que decías okay, es que Rodrigo cuando os oh, cuando es es un jugador de encara, es bastante fuerte. Es un delantero vamos digamos top Porque tiene potencia Encima tiene tiro y de todo Y bueno Morata es como más No es que haga fuera de juego o sea, Para mí mira, es que cogen los pases Y es como más receptivo Y ese como Está como más Vamos que sí que hace fuera de juegos pero, fuera de juegos, pero no, yo creo que no lo hace creyendo ¿eh? entra con decisión y le quita el esférico pero no sé es no como lo más Morata es como más de golpe delantero pero de golpeo que el, Rodrigo. Rodrigo es un, es un entrenador vos, como más potente si más de los fuerza entonces pues eso me parece entre no sé, los dos entre Rodrigo y Morata eso me parece tanto el árbitro vale. hace caso de se ha su asistente en juego de juego. y detiene el ataque. De sí, señor. Se metido. La jugada era peligrosa, menos mal que ha acertado. Gracias por la información, Antoñito. Sí, ha visto bueno. bien a su compañero. Otra de Rodri. fallo ah, ah. del jugador solamente del guardameta no se puede hacer peor. Vaya Con un poco de sutileza, le viene lo mejor tenía que haber quitado los comentarios pero bueno luego cuando no hablo pues me acompaña eso me ayuda retrasa posiciones para poder participar A ver. cuidado que pues sale con Finchenko, otra vez Nicolenco, ni ahora sale Yaren Chu, cuidado a mi clase. Oportunidad excelente para sacar el chu. Oh, lo tienen. El gol. Si sí es que se veía. Se veía el gol de ellos. Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya pareció totalmente. De Molenco, es que le veía, veía el rebote. He visto el rebote una pena, pero sí le he visto. Pobre portero, ya es mala suerte despejarla de esa forma para acabar teniendo que recogerla de la red. Yo lo he visto en dado al pie ahí. Tenía que haberla cogido, haberme bajado y cogerla. Sin pues nada con las dos de en, en el 33. Ahora, ¿y qué tal? Hola, sigue quiero minar un poquito más. ¿Ves? José Luis Gallá. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Es que es súper difícil meterse ahí entre los rivales, entre líneas. ¡Pase horroroso! ¿Qué pensaría Pero Guardiola? Todo, esos juegos entre líneas son muy difíciles. Cuando tiras paredes de pase, peor. ¡Qué gran pase filtrado uh, de Rodrigo! ¡Dani mi Olmo! ¡Ay, no, ¡Lo tenía ¡No! Pues si escapó a Pia este este nada, era un reflejo. Milano y otra de Rodrigo Casi casi hace, el casi hace el, el hat-trick a punto Aún sigo sin creerme que no haya entrado esa última Yo en este que aparece Caro Puede ser una buena que pero nada no. Se acaba llevando el rival Se la quitamos la tiene otra de Chinchenko, cuidado ahí con Sidorchuk, Chuk. Usa paréntesis, Se la llevaba en hasta su casa se la llevaba, ¿eh? Madre mía. Madre mía, eso no. se me ha quedado corta. Se me ha quedado corta. Millenko, cuidado con Millenko. Marinós. Chichenko. Ahí. avanza hacia la meta contraria Uf. sin encomendarse a nadie. Uf, Pierde que y tiene la oportunidad de atacar y bien. supera al defensor. Que bien defendió esa acción. A ver, a ver, Carlos Soler, venga Soler, Jeremy Pino. Pino, Miquel Merino. Melino, Pero bueno, este equipo que ha venido perfecto. solo a defenderse. Vamos, vamos. Dani Olmo, a ver. Suerte. Vamos ¡Gol, ya. Gol, gol, gol, el primer trayazo de Dani Olmo en el partido. Qué golazo, qué trayazo de Dani Olmo. Para adentro. Y es que Daniel Olmo es súper dinámico. La Juega, diferencia Mariano. entre ambos equipos es casi insalvable. Oh, no, el Zenith que es, vaya, otro otro otro crack, otro crack tiene el Zenith madre mía, es increíble también, otro que pasa el tiempo y es que parece que no se le, pues eso parece que no se le nota, macho, son jugadores muy buenos. Bueno, estamos en el 43. Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte, pero yo veo esto prácticamente ya. Falta terminado. la mitad. Uf, ahí el García a ver, Uf, otra de Dani Olmo no, te arriesgues ahí. El mono, no tardies que sabe, Olmo no que ves. Buenísima ya Retrasa, Ayer el Mipina, puedes al área, pina, a ver, va arriba hacia el área desde la banda, así también. La ah, muy floja, bonito. muy floja. Oh. ¡Ay, madre que se va! Ya ves, sí se sí, va. Sí. Sigue avanzando, vaya jugada individual que te está marcando el colega. Ah. Final de los 45 primeros minutos. La primera parte ya es historia. Pues sí, histórica. Le está saliendo un partido Kenny Ensayado González. Va con mucha gana Estoy contigo, hoy está siendo de lo mejorcito del partido Incisivo, está lúcido, está batallador Cuando la jugada lo requiere De hecho, le veo tan enchufado que incluso Podría firmar un doblete Pues guay, un buen partido La posesión la tenemos nosotros Así que, bueno Está algo equilibrada Casi equilibrada Continuamos la segunda parte. Empieza sacando ahí... último 45 minutos. Parece. Se acabaron las Y la retrasan Venga. Mandillenko, vamos. Pierde vamos, la posesión tras la entrada. Vamos. Buen pase ahí buscando la espalda defensiva. Loco que ha sido eso. La ha tirado fuera. fuera. No me lo explico. Tampoco parecía un remate imposible. O sea buenísimo y desoleto. Eso fue bastante alto se fue bastante alta la pelota, no sinceramente. Sé y balón. Froder ya ver. Balón alto al espacio. Y hoy venga. Ahí está. Gaja. Y vuelve la traves recupera no la posesión de balón. He tardado en el pase. ahí, a ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Pues se lo quita. quitado. Daniel Madre mía, entre los rivales Rodríguez, es ahí lo aguanta genial Rodríguez. Ah. Buena barrida y el balón queda suelto. Pelotazo arriba, pa tío. Ahí va a tirar... No ahí. Un buen pase proba va para los ucranianos. Cuida con Zaparenko, que viene Zaparenko. Falla el pase lo recupera. El bueno, rival. Que que ha fallado Zaparenko ahí. Soler... Ahí no, demasiado floja. Vale, ya... Estamos buscando su ocasión con calma, la pero repasamos. terminan perdiendo el cuero. Era sido un hombre ah. pegado un balón, pero qué clase tiene. Vamos, vamos. Qué bien se anticipó y recuperó <risa> la pelota. Ahí, ahí. Vámonos. Ah. Joder. Entra y la recupera. Ahí está. A ver, ahí. Carlos Soler. La envía al hueco. Uh, ¡Qué buena! Balón arriba, puede haber peligro. Oh, pues la ha tenido ahí. Se hace he tenido con la bola. Bola. He tenido el 5-0. Que estira ahí. el pie del día la pelota. Un remate francamente no, ingenuo que acaba en las floja. manos del guardameta. Muy mal. La ponen al hueco. Ahí. Suena el silbato y pita. Fuera de juego. Una pena grande. Ni Estaba fe, saliendo de fuera de juego y no le ha dado tiempo a tirar el desmarque. Fatal ahí. Soler. Perfecto. Ahí. Rodrigo Moreno. Muy bueno. Miguel eh. Merino. Merino a ver ahí. Ay. Falla por completo ah. en el pase. Ya me metió mal entre líneas ahí. Vamos, vamos. Cuidado con Caray. Eh. Cuidado que vienen, que vienen. remolenco Nada se les ha ido. Cambio de Cromo. Se va a producir una sustitución. Entra Marlos por Zaparente Es buena bien, Vamos Soler. A ti no Soler. Soler No se te vaya a Soler ahora Ocasión de peligro ah, Qué demasiado, cerca. demasiado cerca el con Soler El disparo este ah, tendría que haberme Espera un poco corner, más. Bien sacado. La defensa rechaza el corner Vamos, vamos, todos abajo. Vamos. Atrás, retrasa. Buenísimo. Uf. Vamos, vamos, que se va de su marcador. Ah, Tremendo de meta acaba de la meta. No era qué fácil, floja. ¿eh? Estaba solo ante el peligro, como decía la peli. La presión floja. funciona y Rodri la tiene casi dentro. Uf. Bola a la madera. La para pero sigue la jugada. Madre mía, la tenía otra vez. Es fuera de juego, Antonito. Soler fuera de juego. La tenía Rodríguez otra vez a dado al palo, macho. Yo veo imposible la remontada, eh ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. Robert. De verdad, macho, es que no se Se besa del marcaje. Y vienen ellos con cara de cuidado Cuidado aquí. Sigue parando, vaya jugada individual que se está marcando. Oh. Sigue peligro. Uf, y la defensa de de Camila, ¿Lo un que salvado ahí? Que Ya se colaba en la portería. Madre mía, lo, lo que ha salvado ahí. Lo que ha salvado un Lo que ha fallado. Lo que ha pillado un Y lo, lo, lo que ha tenido que el de... Madre mía, tío. Vamos a salvar. Buenísima. Rodrigo, Vamos a leer. Vamos a leer. Puede intentar disparar. ¡Oh! El portero acaba imponiendo su ley. Tenía que haber metido un poco más ahí. Qué pena. En el área. La ha tenido, ¿eh? Magnífico saque. Se acaba el peligro de ese corner. Balanzado hacia oye. el rival. Sus intenciones son claras. Sí, por ahí no y ahí se acaba el ataque. Pelota del equipo rival. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Vamos, vamos. vamos. La contrapinta va bien, pero terminó mal. Que bien filtró Qué con intención. Buena, con Olmo, ahí. El portero lo está abordando González. Y sí, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Era buenísima ahí, macho, con Dani Almo. Me gusta como le han mejorado Dani Almo aquí en el FIFA 22. Está muy mejorado. Me Un corner de manual. Y logran despejar el corner. Chuta. Claro que sí. no, El portero estuvo de, genial. De Atorco, muy claro. buena parada manos de piato se arriesga y consigue recuperar la bola rodrigo moreno joder, Rodri, y evita el peligro desviando el disparo dejar, ¿podrías de haberte hecho un hat trick hijo la pone Paradón. Ah. la ah. buenísima joder vaya estira que ha hecho macho piato balón en juego que saca área vamos sale para evitar sorpresa nada ahí lo hubiera empujado con daniel Olmo la pelota hubiera entrado perfectamente el balón ahí pierde la posesión y el balón queda suelto buenísimo ahí vamos Almo. busca el gol desde ahí oh, y lo el ha tenido también es que daniel Olmo tira tira tira y la tiene 50.000 veces la jugada ¿eh? increíble macho como se ha tenido que quitar piatado del medio la pelota, corner bien ¿no? sacado. Gol, vale, gola. que golazo. Golazo. De Merino. Va a poner 5-1. La manita. A Ucrania. En sencillo. Vemos el gol desde otro que... Este no es no el me y ha marcado con un buen remate de cabeza. Buen remate. Ahí. Me da que apierto, ahí se le escapa De las manos la pelota A ver No, le da yo creo Que le viene y no la No la ve ahí, la pelota Pero bueno, resultado 75 de Y bueno, ahí va Perfecto, ahí está El joya ya 5-1 ya 1-Ucrania 5-España y está con los Carlos Soler. Uff. Ahí me equivoca en un pase. Vamos, Merino. ¡Qué buena! ¡Es fuera de juego, Antonio! ¡Fuera de juego, coño Nada. Vamos, que estamos en el 76, vamos. Yo con Jormolenko, Zabarni y todos estos. A ver, ahí. Perfecto. la pelota va a ser de rival! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Mete ese balón al hueco! Ya ¡Ah! no sabía que ese balón no traía ningún peligro. Desde de fuera. No uh, qué hecho no, no, no, no, no, no, se no, pena, no, no, no, no, La no, no, no, no, no, no ah, se equivoca en la entrega. No es cierto, se abren más, las opciones tío. para la contra. Ah. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Pues qué suerte tienen los ucranianos, joder. Nos pillan todo Han perdido la posesión. Ahora, joder, ahora sí. A Rodri. Rodrigo. Ah, ¡Qué mala me ha salido! Qué Entra mal el pase, bien y manda tío. la pelota al lateral del campo. Corta <risa> el pase y puedo ver contraataque Quería que volara ese pase, pero bueno Vamos, vamos La presión funciona ahí arriba Oh, madre mía Me meto, me salgo de las bandas Puede crear problemas sigue avanzando Era un jugador ¿No ese, macho, Qué pena, era un jugador ¿Vale? Que bien vio el del marque como le metió el balón a la espalda. Pero que vienen, que vienen, que vienen. ¡Ah! Buena acción para superar al rival. Viene. Ah, se le escapa, Ojo Se le, escapa. Que le van a pegar. Uah, Un remate francamente ingenuo que acaba en las manos del guardameta. Mal, Lunai, tío. Ay. Carlos Soler. Ah, se la acaba de regalarle la posesión. ¿Eh? Cambio de cromos. Se va a producir una no, sustitución. Este, este panenco y sale Sidochuk Malinowski. No. El balón sale de banda tras esa entrada. Estaban buscando su ocasión con calma. No. Pero terminan Se perdiendo fue. el cuero. Esa la envió a Cuenca. Salió por el fondo. La sacará el portero. Vamos a hacer el primer cambio por Rodri. Busqué por Rodri otro peso entra un peso y entra el otro pues vamos Rodri es estándar si usted es un peso pesado es pues un buen estándar de Rodri también tiene tiene aguante y con la pelota vamos a oler ese pase al hueco puede qué hacer buena daño ahí, qué buena. la defensa ha estado inmensa en esa acción y ya no corre el peligro Ha visto bien a su compañero. Vamos ya, Rodri, gol, partido se está marcando y espérate que todavía querrá más. Ya no, tío, Rodri, te lo merecía. Macho. te lo merecía Rodri. Estamos haciendo un partidazo ahora. Anota otro tanto más y ya van tres. Aquí está ese tercer gol repetido, es que hoy está que se sale, no falla una. Y vamos a sacar a Merino y a meter a Poca. Está... Estaba muy bien Rodrigo hoy, la verdad, sinceramente. Vale, pues ahí se retira Merino y entra Coque. 189, 0 el 0 gol de Rodrigo. Pues el 6-1 ya. Si apuras. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Parece que el árbitro añade cuatro minutos al tiempo de descuento, así que los jugadores tendrán que esperar un poquito más antes de irse a los vestuarios. Gracias, Antonio. No, un minuto de cuatro de añadido ya, esto termina ya. Se lo está poniendo complicado. Esto ya, aunque metan un gol, esto se acaba. ¡Matvienko! ¡Matvienko, cuidado! Ahí. ¡Matvienko, cuidado! ¡Sichenko! Zichenko. Quiere llevarse La el, el esférico. Ya. Buenísima. Del compañero Vamos. Vamos. Vamos. Falta que pita el árbitro. No. Faltón. No sé si va para nosotros. No, es... no, hemos hecho falta. A favor de ellos. Oh, qué bueno ahí. Perfecto no. de juego. Efecto el pase a... Suena el pitido final. Se acabó. La victoria se decanta por el lado del conjunto local. Pues ya Han pasado por encima del rival como un tráiler de 20 Rodri. toneladas. Un meneo en toda regla. Lo te lo merece Rodri. Te Se merece ese, ha el ese valor. partido A ti te parece igual? Bueno, hay que destacar su gran despliegue en ataque con ese hat-trick que ha catapultado al equipo a la victoria. Te lo merece Rodrigo. Es un crack. Thank you.